El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís designó con el nombre de Paul Harris, fundador en este pueblo del Club Rotario Internacional, unas de las calles de la urbanización La Fortuna de esta ciudad. La información fue ofrecida por Daniel Canela, director de tránsito del Ayuntamiento. En nombre Porque no, ese pequeño parque que está en la entrada de la fortuna, la sala capitular haciendo homenaje, le coloca no ese nombre y nosotros como departamento de tránsito hemos tenido esa resolución lo estamos haciendo lo que pues, somos perfectos señalizando NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.